Buenas tardes me dirijo a todo el que me pueda ayudar, una niña discapacitada, aparte de ella tengo tres niños más, soy madre soltera, necesito una ayuda de medicamentos, pamper y leche, la niña toma medicamentos para convulsiones, valpaquines, todo el que me pueden ayudar, no tengo a dónde vivir, necesito recaudar para comprar la casa en vivo que la están vendiendo, si me pueden ayudar, yo tengo el número de puentes. No sé si. Sí, exacto.